Hola, soy Celia Palacios, soy la directora de Tecnologías de Información y de Proyectos Especiales en el proyecto Pide un Deseo México y en la Federación Mexicana de Enfermedades Raras. Y yo estoy contigo.